Guapa a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepy Pintor y seguimos con Bravely Second and Liar. Vamos a ver contra quién nos toca hoy. Deep within a labyrinth of falling leaves, the ruins of a once great fate, now looming before my face, I fa fa fa find myself rooted in place. This is how you always do your. Composing? Oh, so, so, so, so, you return. But yes, the voice of eternity whispers directly into my heart, filling my soul with song. And what does the voice of eternity tell you now? Not a thing. So can you hear it or not? I could hear it when I had some peace and quiet. <laughs> well, sorry for the interruption. If we aren't bothering you too much by doing what you asked, we managed to find out what your two friends wanted. Did you now? By all means, la-la-la-la, let us hear it. So, in short, Miss Alamode wants to arrange my grandfather's song in her own style. You really didn't understand her, did you? Yes, I hadn't the slightest idea what she was trying to say. Her words seemed utterly devoid of any meaningful content. That's one way to say it. And you say that Captain Barbarossa has also taken an interest in my grandfather's song? Taken an interest? More like he's fallen head over heels in love with it. That's why he's against letting Praline remix it into something else. He says it would be an insult to your grandfather's legacy. That said, he may just be projecting his own feelings onto your grandfather. I wouldn't worry too much about. On the contrary, I cannot dismiss his claims so easily. Huh? The long lost score of my grandfather's. It included a scrawled note in his own hand. Dedicated to all who understand the mysteries of the sea and the hearts of the men who sail it. Oh, you had to complicate things again, didn't you? Was that note made public when the song was discovered? Yes, it was quite an event. Every detail of the discovery was announced. So Barbarossa must know about it, too. I never heard. What sort of an archipelar fan am I? This diva of the battlefield, Praline a la mode, hmm. She is as famous around the world today as my grandfather was in his own time. Personally, I have no objection to her making an arrangement of my grandfather's song to add to her repertoire. But if you agree to that... I would be disregarding the feelings of a man who understands my grandpa Arca's wishes perhaps better than any other. Idia, would you mind terribly if I erupted in song for just a moment? Uh, if you must. Two wishes, one me-me-me, tell me what to do, such is my plea. Such is his plea! Um, idiot? <clears throat> Nothing. Praline's arrangement is probably what her fans, pretty much everyone in the world, want to hear. Who are we to oppose that? Y todavía, sabemos lo que Arcapella Pallar quería y Praline, ¿no? No incluso cerca. ¿Entonces, le refugnamos y honramos los deseos de la barda? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué consejo debería dar a Raka? Estamos en la parte intermedia donde puede haber dos futuros diferentes. En este caso, y como dije en la anterior vez, yo estoy de acuerdo con si se hace un cambio en una letra musical antigua que sea para bien, si es para bien, Ole. perfecto, haz todos los cambios que necesites. Ahora, si es para cagarla, mejor tener la original. De todas maneras, como ya luché contra Praliné, y yo quiero que en mi aventura yo tener, me, me gustaría tener la, el asterisco de pirata, voy a darle la razón a Praliné. Entonces tengo que elegir Praliné, se merece los derechos de la canción. should let praline have the rights to the song i know that your grandfather was a great musician and he left behind that note about his wishes so some of his admirers will be up in arms when they hear what praline has done to his masterpiece but praline is becoming as famous now as your grandfather was in his time which do you think the world cares about more the wishes of a genius from long before their time or a new song by the biggest star alive But his message! What of it? That message is no more than an albatross hanging around your neck. What? Haven't you always felt overshadowed by your grandfather's legacy? Look, I know how it feels. Idiot. Yeah. So you didn't inherit his genius. His technical skill, his dedication, or even just plain old passion for music. <laughs> Idia, that might be going a bit far. So cut that albatross loose. Send it flying with Praline's ridiculous arrangement of your grandfather's legacy. Oh, Miss Idia! Huh? The song. What kind of bilge water are you babbling now, you scurvy witch? The Barbarossa? I feared you might do something like this, so I had a few of me mates follow you, aye! And good thing I did. Looks like this little girl didn't hear a word I said about what a man's dreams are worth. The Gaul. Ignoring the wishes of a true genius in favor of some air-headed pop princess? All she wants to do is take a classic and turn it into some dumb ditty that'll charm a few more men to her side. He's got a point. So you and that little runt feel you're overshadowed by your betters, eh? <laughs> Don't make me laugh. If you want to be taken seriously, face their legacies head on. Put some blood, sweat, and tears into accomplishing something of your own. But this sorry show. Ye just turned tail on that legacy and run away from it. Ah. You've run out of witty comebacks, I see. But you're still giving me that look. I'll take no more lip from you, girl. I'll do what your father and master would do and knock some real sense into your noggin. De The... sí. derrota Barbarossa. Y recibirás el asterisco de pirata Ten en cuenta que no recibirás el asterisco del artista Elige bien Buscas pelea, pues la vas a tener Aunque... Con... Lo... Con... Con lo que ha dicho Rosa, Estoy mucho más de acuerdo con Rosa. for nothing eh me mate and I will show you just how wrong you are let's teach this little girl and her scurvy friends what a man's dreams are worth come on boys toca pelea I ran away from home at 15 and took to the seas with a stolen galley I braved waves great and small. To reach the Sea of Corsairs! Hefting my axe on my shoulder, I battled my way to the top. Until I, Hey, Barbarossa, was the vice captain of the Internian Black Fleet! I'm the only one here who can sing that song with the heart and spirit of one who's lived it! Many. Vale comentarles por lo que veo los piratas asesinos son zombies, entonces yo creo que para tenerlos ahí dando por saco que por lo que veo pueden atacar hasta con 600 de daño incluso con daño doble, es decir 1200, mejor que nos los cargamos directamente ¿cómo nos cargamos a los zombies? pues mira, podemos utilizar o Kurama o Lázaro o pluma o pluma feni. Yo voy a coger a Magnolia. Y como veo que no hay nada que, interesante que se le pueda robar. Vamos a hacer un doble. Y ponemos. Una pluma de Feni. Para el pirata asesino. Y otra pluma de Feni. Para el otro pirata asesino. Ya con eso, ya. Fuera. Además Barbarosa es débil al rayo, así que ya vamos a empezar a atacarlo así. Edea. Edea va a usar Hidalguía, va a usar stampina contra Barbarosa. Itis va a utilizar Robo contra Barbarosa porque tiene un Labris. Me imagino que será un hacha. Que puede ser bastante interesante. Así que Tis roba a Barbarosa. No pude robar nada. Chao, pescado. Ostras, ¿no murió? Ah, bueno, pues tampoco me hizo tanto daño. Yo esperaba más. Eh, a ver. También podemos hacer... ...daño leve de luz a todos los enemigos. De tal manera que si le toca al pirata asesino... ...pues también se lo debe cargar. Eh, vamos a usar estampida contra pirata asesino. Y robar nuevamente contra Barbarosa. Que no sé por qué no funcionó la cola de Feni. La pluma de Feni. Barbarosa se, se hizo... Mira, coge, lo Robé dos. ¡Wow! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! A ver. Más no leamos. Pluma de Fénix Magnolia Contra el Pirata Asesino Y Haz una cura más para todos Por favor Yu Utiliza Rayo Contra Barbarosa Edeida le guía contra Barbarosa Que ahora mismo está menos uno y como ya he robado suficiente, vamos a atacar a Barbarosa. Ahora sí murió. Vale, Yu. Vamos a empezar con las invocaciones. Vamos a empezar con Fuego de Prometeo. Vamos a usar. <risa> interesante. Barrera espiritual. Pierdes PS en vez de PM. Pierdes PM en vez de PM. Es PS. Inflige daño a los PM. Salto alto. Un ataque poderoso en el siguiente turno. Dios, pero son dos. Y super salto. Ataque físico a todos los enemigos. Venga, vamos a hacer un salto. Y T sigue atacando, que ya robó. Bien. Ojalá vaya ahora por idea. Que va a saltar. Necesito más invocaciones. No sé por qué no, no han aparecido más invocaciones hasta las alturas del juego. Uf. Bien. Los ataques, los ataques físicos a idea le dan cero. Es que es como. No sé qué es lo que le he puesto. Que está ultra dopada. Más noña. Utiliza rayo. Vamos al pecado de su dura. Y atacamos a Barbarosa. Por cierto, todo esto Barbarosa tiene 45.000 puntos de vida. Y la canción es deprimente. Le quita más los rayos que las invocaciones, así que yo creo que voy a ser inteligente. Voy a hacer solamente rayos y ya está. Dejo las invocaciones para cuando hayan más. Eh, idea: ataca normal, a ver cuánto ataca con, con ataque normal. 298. Compre uh. no, pierna. Bueno. Magnolia. Vamos a curar a Tis por el momento. Este que sigue usando rayo. Hay idea que use salto. Espérate, con guía El ataque es mayor contra más defensa física tengo. Supercarga Vamos a usar Furia Para que ataque Todavía con más fuerza Por cierto Tiz está de De esto De De Pastor Ahora la tenemos de De espada china, Creo No, esta China no. A, a Manoli la tenemos de maga blanca. Y a Fiu de mago espiritual. vale. Además, no le te toca. Otra manera de cargarnos a, a los muertos vivientes es esto. Uno es, como ya miramos, con la pluma de Feni. Y vamos a probar otro, que sería Magia Blanca, Lázaro, al otro. Tú sigue usando Rayo. Edea, Edea que siga usando Supercarga contra rosa. Ostras, se subió dos veces. No murió, pero con Lázaro me aseguro que sí muere. La pluma de Fénix puede fallar. Toma, toma. Ahí está la idea, cubriéndose. La idea tiene un ataque, una defensa física descomunal. A ver, seguimos con lo mismo Rayo Para Para el señor Barbarosa Y idea A ver Magnolia Magia espiritual Rayo Rayo Edea que haga salto Y nos cargamos a Barbarosa pues bueno, tras el combate vemos que se gana 2840 de puntos de experiencia. 2280 Guilds 260 de puntos de trabajo. Creo que compra dinero mucho más. Y no subimos De.. De, de nivel. Y conseguimos un aire, un aire ártico, que era una de las dos cosas que puedes robarle al pirata asesino. Pues nada, está muy bien. Y lo mejor de todo, conseguimos el asterisco del pirata. Dice, usa ataques poderosos que afectan a los atributos del enemigo. El... El mayor ataque físico. Prefiere las hachas. Especialidades. Torrente, adrenal. Haciendo trabajo, piratería. En los atributos vemos que tiene una S en fuerza. O sea, lo que más destaca es la fuerza. Y después el PS y el vigor. Las competencias. Vemos que A en espada, A en mandoble. Hachas, una S por supuesto. Y después en otras competencias, en escudos en este caso, escudos, yermos y armadura, escudo tiene una A. Así que es un trabajo muy bueno. Y vemos que lo, lo, los disfraces, lo, los, tra los trajes que tienen este trabajo, pues también están bastante interesantes. Pues nada, espero que les haya servido para hacerse su propia estrategia, con un poco de los consejos que les he dado. Si es así, dale like, y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo también a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Bravely Second. Adiós.